Que se cruzó pues que haya acabado el semestre y tuve que bajar a mi casa hasta Coatzacoalcos, Veracruz Ahí tuve que grabar unos profiles, etcétera Mi cámara no servía, fue un desastre total El caso es que ya regresé aquí a Puebla y pues ya eh, al menos me prestaron por el momento un cargador para mi cámara Lo cual agradezco muchísimo, entonces pues ya vamos a ponernos al corriente con todos esos Dex profiles que les tenía pendientes desde que salió la banlist de, uh, de mayo, así que pues, ¿qué más puedo decir? Uno de los decks que fueron más golpeados, pero que siento que no fue asesinado, no sabré cómo explicarlo, fue muy golpeado, pero no fue eh, asesinado del metagame Es Pendulum Magician, la verdad Este deck simplemente sigue dando muchísimo y Muchísimo que dar, no importa que tanto Lo toquen, eh, y vaya Que estaban y los golpeó demasiado duro Y me sorprende que hasta el momento Siga corriendo de una manera bastante bonita Entonces después pues, vamos a iniciar Con el profile, por supuesto Jugamos Triple Harmonizing Magician Fácilmente el Magician más importante De todo el deck Ya que cuando es invocado eh, por péndulo invocamos directamente desde el deck A un, eh, a un Magician que nosotros necesitemos en ese momento Ya sea para Exit, ya sea para Synchro, para lo que sea Para Link simplemente es una cosa exquisita Harmonizing que tiene que jugarse a 3 También jugamos triple eh, my Magician Otra carta súper indispensable que gracias a Dios siga a 3, nos reacomoda las escalas Y también pues dispara los efectos por ejemplo de Electrumite O de... O de la magia Pendulum Graph. así que es bastante importante también llevar a este sujeto a 3. Jugamos también Triple Purple Poison Magician, fácilmente el Magician que más control nos genera eh, para, el, para el oponente. Pues la verdad está bastante bien en combinación con la trampa que ya casi pasa a segundo plano. Sigue siendo en segundo plano, seguimos queriendo spamear lo más posible con los monstruos, así que... Eh, pues de todas formas, eh, Pendulum, eh, Pendulum, eh, Purple Poison Magician es un monstruo bastante, bastante bueno Jugamos dos eh, Black Fang Magician no está del todo mal Ahora siento que su efecto era muchísimo mejor antes cuando estaba Astrograph En estos momentos ya no es la gran cosa a decir, ¿verdad? Entonces no, sigue siendo un muy buen monstruo Así que lo seguimos llevando a dos Aunque siento que tres ya es un poquito eh, pasarse de la rayita Es más cuestión de gusto Si ustedes quieren llevarlo a tres simplemente metan otra copia Jugamos un Wolf Dragon Magician para recuperar pues a los Magician que tengamos en el extra deck Y un Shianke Magician porque como se pudieron haber dado cuenta por la banda de hace dos semanas eh, Pues se fue Astrograph que era un monstruo de nivel 7 que nos permitía eh, pues acceder al combo de Absolute y Vortex Así que... Simplemente esos nivel 7 sobran, bueno hacen falta muchísimos no sobran de hecho hacen falta muchísimo Así que sean que más que nada es para llenar ese pequeño espacio que dejó Astrograph en cuanto a nivel nada más De cualquier modo su efecto de monstruo también está bueno, muy situacional contra varios decks pero sigue siendo bastante útil muchísimas veces Por último en los Magician jugamos un... Eh, Time Gazer Magician Simplemente porque pues por supuesto Jugamos Triple Chronograph Sorcerer Que si bien se fue su hermano Astrograph Chronograph eh, sigue siendo un monstruo Bastante bueno que podemos aprovechar al máximo Para poder sacar a Norito O Utopia Beyond y hacer un chingo de desmadre Entonces la verdad sigue siendo un monstruo bastante bueno Que nos acelera para sacar Electrumite Así que pues no veo del todo mal Jugar tres de estos muchachones ¿Verdad? Vamos a despejar un poquito Esta área que ya está bastante, bastante juntada eh, Seguimos con los monstruos Jugamos triple Supreme King Dragon Dark Worm Un monstruo también bastante bueno que se jugaba Inclusive desde antes y se sigue jugando Simplemente porque es un monstruo Demasiado bueno Nos busca escala, bueno Escala 0, eh, se puede colocar eh, Básicamente un Monkey Board En escala, no está del todo mal En este deck, así que eh, Además de que se invoca de manera especial gratis y está en el cementerio, es obvio Que se tiene que jugar a 3 Jugamos 2 Supreme King Gate 0 eh, más que nada también para rellenar ese espacio de Astrograph Era bastante obvio, de todas formas requerimos targets para poder sacar máximo provecho al Dark Worm Así que pues por eso se juegan estas bellas cosas, ¿verdad? Eh, ahora una inclusión nueva al deck para más o menos compensar eh, que no está Astrograph Son los Mythical Beasts, del cual jugamos Triple Mythical beast Master Cerberus Que es un monstruo bastante bueno en la escala, ya lo había incluido en los... Eh, Odice Magician. Y simplemente no, no me arrepiento de nada Si únicamente Bueno su efecto de escala es que si únicamente controlas eh, Si únicamente controlas esa carta en la escala péndulo La puedes destruir y añadir de tu deck a la mano una, Un monstruo mythical beast Así que eso está bastante bien Además de eso eh, Cada vez que se activa una, una spell card Um, colocamos dos contadores en esta carta Una vez por turno No es un quick effect tristemente Podemos remover eh, cuatro contadores de esta carta Y desterrar un monstruo eh, en el campo Así que eso está bastante bien Aunque no es quick effect Simplemente es muy bueno para ir segundo Por poner un ejemplo O bien para, eh, para tu segundo turno Más que nada para hacer el OTK Limpiar el campo lo que te quieras quitar Es un monstruo bastante bueno Bastante ponchado 2800 de ataque y defensa Entonces está bastante bien Ah, también jugamos doble Mythical beast Jackal King, ahora este monstruo es para poder invocar de manera especial desde el extra deck a este sujeto más que nada Y su otro efecto también está bastante bueno ya que cada vez que se activa un spell eh, ponemos dos contadores en esta carta Cada vez que se activa un efecto de monstruo podemos quitar eh, dos contadores y negar la activación y destruir al monstruo que activó el efecto Así que eso está bastante bien, ese sí es un quick effect, entonces... Eh, además de que es un monstruo nivel 6 que nos ayuda a sacar más rápido a Norito Entonces eh, no está para nada, para nada mal Y amo a estos monstruos de sobremanera Esos son todos los monstruos del deck Vamos a pasar por el lado de las magias y las trampas Jugamos triple Duelist Alliance Una carta Bastante, bastante importante ahorita que requerimos la consistencia A mí me sigue gustando muchísimo llevarla a 3 Porque te permite, pues, buscar eh, cosas como Pendulum Call Por poner un ejemplo, que ahora lo vamos a jugar a 2 Me gusta muchísimo esta carta Y eh, ahorita que no está Atrograph, no hay mejor excusa para ponerla a 2 Simplemente es bastante buena Y jugamos un eh, eh, Star Pendulum Graph Que... Eh, pues va de cajón, ¿verdad? Bueno, ya depende de las recetas A mí me sigue gustando llevarlo al menos a uno Casi nunca lo vemos, bajó muchísimo eh, Pues Todo su esplendor Como era al inicio, de cualquier modo Sigue siendo una carta bastante buena para abrir eh, Así que no está del todo mal No estorba y tampoco hace falta Así que a uno está bastante bien Jugamos dos Dragon Shrine para poder mandar a Dark Worm al cementerio Y un Foolish Burial más o menos el mismo principio Solamente que también podemos mandar un Spellcaster Oscuridad Para hacer el efecto de, eh, de Black Fang Magician Así que no está del todo mal Por último en las magias jugamos dos Allure of Darkness Jugamos puros monstruos de oscuridad Excepto por Wolf Dragon Magician y Cerberus Que Wolf es viento y Cerberus es tipo luz De cualquier modo los demás son oscuridad Y nos ayuda bastante a tener ese Drop Power que hace falta ya para acabar jugamos en las trampas 2 eh, Time Pendulum Graph Una trampa que me sigue gustando muchísimo cuando la veo en mi primera mano Así que eh, la verdad sí, me sigue encantando abusar de esta cosa, al menos eh, en mi opinión, ¿verdad? Esto es todo por parte de los monstruos y las magias del main deck Vamos a pasar por el lado del extra deck donde jugamos 2 dos, dos, eh, Electrumite Ahora este otro sujeto, vamos, es esta madre, pero... En principio es que sea otro Electromite que no me he dado el tiempo de conseguir. Así que una disculpa por ese proxy. Pero de cualquier modo, dos Electromite es bastante, bastante eh, importante ahora en el deck para poder aprovecharlo súper bien. Jugamos dos Underclock Taker dos. Perdón, ¿por qué porque 2 sigo con el 2 en la cabeza. Un Underclock Taker, la verdad es un monstruo Link 2 bastante genérico, bastante bueno que nos puede sacar de muchísimos apuros como no tienen ni idea. Jugamos un Cephrametaltron, no es difícil sacarlo y de hecho es bastante conveniente porque nos abre tres espacios, no como dos que hace este de Dico Talker, así que no está para nada mal y jugamos un Borelo Dragon porque este monstruo me fascina, ayuda a acabar duelos muchísimo y pues, ¿qué más puedo decir? Es un monstruo Link 4 bastante, bastante bueno. Eso es todo por parte de los Links. Por el lado de las fusiones, únicamente jugamos uno como era de esperarse. Jugamos a Vortex Dragon para las jugadas clásicas del Magician del formato pasado. Por el lado de los Syncros, jugamos un Supreme King Dragon Clear Wing. Un monstruo bastante bueno. Un Omega. Que no está tampoco mal Ya bajó muchísimo su ratio, pero de todas formas es bastante bueno Y por último Un Ignister, porque yo siento Que es un monstruo sincro demasiado bueno Para no estarlo jugando a decir verdad Por los Exit jugamos un Bagushka Un Tornado Dragón Y un Supreme King Dragon eh, Dark Rebellion, porque simplemente Son Exit 4 muy muy buenos En este deck, jugamos También un número 39 Utopia Beyond, este monstruo en específico Me fascina y más cuando Juegas un deck con Odais, este sujeto simplemente es OTK seguro, GG fácilmente, sin ninguna preocupación por así decirlo, así que eh, Utopia Billion simplemente decide incluirlo porque me fascina. Jugamos un Norito, igual el mismo caso. Eh, jugada básica del Péndulo Magician del formato anterior. Y por último un Absolute Dragon por pues la misma razón, ¿verdad? Eso es todo por parte del de, eh, Deck. Así que vamos a dar por terminado el profile del día de hoy. Que la verdad espero les haya gustado muchísimo. El Péndulo Magician, créanme que sigue dando muchísimo de qué dar. A pesar de que, pues, en este nuevo formato lo más seguro es que lo que esté dominando es eh, Sky Striker y Goki o con Trickstar, no sé, hay cosas bastante, bastante raras, de cualquier modo, eh, sigue siendo un buen contender para mantenerse en la competencia, así que lo recomiendo muchísimo. Entonces, eso ha sido todo, espero que les haya gustado el video, comentarios, duras o sugerencias, pueden dejarlo en la cajita de comentarios de abajo, no olviden suscribirse, dar like a la página en Facebook y unirse al Discord oficial del canal.